A ver, os digo, tengo planeado, tengo planeado hacer cosas aquí. Primero, poner aquí la librería que falta. Luego, aquí y aquí, estandarte con armaduras encantadas. Dos armaduras encantadas y una tercera que me voy a poner yo. ¿Vale? Y diréis, ¿y ¿para qué quiere tres armaduras, no? Pues, ¿para qué quiero tres armaduras? Pues, para que el día que vaya al Nether, al, al End, que diga, tener un Ender Chest con esas tres armaduras ¿Por qué? me diréis, ¿no? Porque puede haber alguien que me haga barratlear en medio de la batalla Y diga, pero bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces pues me voy al Ender Chest, muy bonito, me pillo la armadura y ya no me afecta el barratlear hay que preparar las cosas, hay que preparar las cosas Ahora, vamos a guardar las cositas. Vale Se lo comió el gato <ríe> El gato es súper bonito, eh Estoy comiendo pan bimbo, ¿vale? Pan de molde, pero solo, no tiene nada Es que es más rápido, quiero decir, cojo dos panes Y me lo como y ya está no tengo que echarle nada ja, ja, ja, ja. no tengo que echarle nada ni ni ni yo que sé sope o lo que sea no no sándwich de aire con rebanadas de aire <risa> es que es más rápido cojo dos panes y me lo como y ya está no tengo que molestarme en preguntarme qué le he hecho me uno mejor me lo encantó la verdad ¿El libro este de qué era? Feather Felling. Eso es para caer, para hacerte menos daño, ¿no? Que me lo debe. Ahí va, un aldeano chiquitito aquí. ¿Lo he escuchado? ¡Hay un aldeano chiquitito! Vale, está subiendo los aldeanos, está subiendo la población. Somos 2, 3, cuatro aldeanos que veo por ahora. Nuevo aldeano. Sí, sí. Población de cuatro, ¿eh? ¿Qué nombre le ponemos? Villa Eustaquio. Villa Eustaquio Me gusta Villa Eustaquio Porque Eustaquio el único que, que, que El único que quedó Fue Eustaquio Pues vamos a tener sacerdote Si el niño ese no No se va de la iglesia Tendremos sacerdote El aldeano ¿El aldeano pequeñito dónde está? ¿Dónde está el pequeñito? ¿Dónde está el aldeano pequeñito? El hijo o la hija de alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está el aldeano pequeñito? ¡Ah! Está aquí el maldito, míralo Saltando en la cama ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí saltando en las camas, ¿no? Míralo Entonces Vamos a hacer un portal Y tal Vamos a hacer en vez del de túnel aquí Y allí en... En el nether es más rápido. Mira hecho. Pero bueno, ese es porque dura tanto. Voy a tener que poner el aire. Porque es que tengo calor ¿Qué ha pasado? Maldita bruja Maldita bruja No me deja poner aire tranquilo Se va a enterar esa Se va a enterar lo que ¿Quién es aquí Juanito Se va a enterar quien es Juanito aquí Pinzón Vamos a llevarle un pico Porque sin pico no hay pico Y sin pala no hay pala Pero pala no me hace falta Me hace falta pico y una espada y, y... ¿Ahora dónde está la bruja? Me cago en la bruja Bueno, da igual, me he preparado bien, porque de todas formas iba a pillar lo que he pillado, así que no me importa Pero... ¡Ahí va! ¿Y esto? ¡Pero vamos a ver! Déjame... déjame por... déjame por lo menos aparecer Pero Espérate, que coño que casi me mata, del fruto ¿Qué tal, Manco Ficial? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida. Ya me quería matar, que, que ni siquiera he empezado. A ver. Ahí va. ¿Y esto es de aparece? Esto es increíble. No, no he visto de dónde apareció el otro. Esa gente fuma mucho y por eso tiene problemas respiratorios. Luego me dice: No, pero es que yo no fumo. Yo lo que hago es... Bueno, pues... Tomar un poquito de... para vale, aquí hay un portal. ¿Por qué hay un portal aquí? ¿Y este portal? Morí en la... Morí en la superficie. Es que no, la verdad es que no me acuerdo. Es que... Te juro que no me acuerdo. No tengo Netflix. Lo veo pirata. Lo siento mucho. La gente que se creía que, que no era un piratilla... Pero lo es pirata, no tengo yo tiempo para descargar, para pa comprarme sí, sí, sí. A ver, ¿dónde morí os acordáis? ¿Dónde morí os acordáis? Os juro que no han puesto. yo tiré para allá creo Nada más salí del portal tiré para allá Me da a mí ¡Aquí están, aquí están! Qué genio. Ya debes saber sí o sí cómo termina. Qué genio. Yo sigo sin saber cómo funcionan los portales. Si hay alguien aquí, en este directo, que entiende 100% cómo van los portales en el Minecraft 1.14, que me lo diga ya. Yo. Tú. Vale, Five. Para... Para te voy a explicar una cosa. ¡Ah! ¡SOY TONTO! Super Mega Iper Ultra H Pues nada Empezar de nuevo. Es que se ha caído toda la lava. Es que no hay otra. Se ha caído la lava. Yo sabía que me iba a morir por haberme quemado ahí. Sabía que me iba a morir. Pero digo, bueno, al menos me voy de la lava. Y por lo menos algo se va a poder salvar. Pero no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Lo que hay. No pasa nada. No pasa nada. No os pongáis a llorar. No os vayáis. Porque no pasa nada. No pasa nada. Una cosa que pasa en la vida. Y si pasa, pasa Yo tengo aquí hierro para todo lo que pase Si uno se cae, se levanta y ya está no Pero va... el señor no puede andar siteando y tener cuidado ¿Cómo? Siteando? Shifeando Shifteando, ¿no? Eh, sí, podía Pero el señor ese día estaba un poco cansado Estaba a dormir un poco Shifteando el señor ese día estaba un poco... Sí, sí, shift El señor ese día estaba... No sé no estaba Estaba que no estaba Entonces, ¿qué pasa? Ay, wow. Míralo. Pero bueno, que me ha pegado? Ah, que tenía... A quien veré por la mañana LOL, que buena la granja de zombies Sí, sí me he quedado aquí un ratito y hablando de eso para conseguir más experiencia. Super H. Ya, ya, ya. Sí. Pero bueno. Yo, pero. ¡Qué puto niño aquí! Siempre me toca alguien con espina. Pero es que antes me ha tocado uno con espina. Y creía que era un niño. A ver, aquí en España. No sé cómo va en otros países. Pero aquí en España está el, col el colegio. Bueno, primero está. Bueno, hay un pollo aquí con un zombie. Es que no explicarle a esta gente cómo va el sistema educativo aquí en España. A ver, un segundito. Ahora lo explico. Vale, el sistema educativo aquí en España me he el año pasado. Ahí va, Fais. Pero bueno, Fais. Que me veis muy tranquilito, ¿no? Gracias, Fais, por estos dos bits. Pero eh. uno. Pero bueno, Five. Capa uno. Five. Five. Que se están metiendo en las piedras. Y luego me vienen 400 Que aquí hay. Aquí hay varios, que no es. A ver, ¿dónde están? Bueno, al sigue la historia. <ríe> ¿Dónde están metidos? malditas rata. dónde están. No sé dónde se metidos metido Es que eso es lo mejor, a ¿eh? ver La verdad es que, bueno Que hay gente que, bueno, pues que sí les gustará aprender y tal, ¿no? Ahí va, me he asustado 171 Y pues tengo yo aquí 100 Es que soy disléxico A ver, al ser disléxico Pues cometo errores 171 No, 131 Ja, ja, ja, ja pero pon esto y ya <ríe> ¡Hostia! mis cosas Te la he dado yo por perdido. Pero bueno. Te la he, por... he dado por.. Te lo he por perdido. Te he dado yo por perdido mis cosas. Pero bueno. Ay, no sé, quemaron. <ríe> Tengo un mesero aquí. Pero bueno, yo lo daba por perdido ya. Esto lo puedo tirar la verdad. Bueno, nada. Pero gracias, chat. A que a quién le doy la gracia? No hay otra, no hay otro ser al que le pueda dar la gracia que no sea chat, que es el único ser que hay en este mundo de Minecraft. Yo quiero enlazar Do, los dos yo En creo. resumen, en el Nether avanzas un bloque Y eso equivale a 8 en el mundo Entonces lo que haces es Ubicar los portales dividiendo entre 8 las coordenadas ¿Un pollo? Vale, aquí está el portal, ¿vale? Que este portal nos es no va aquí Este portal nos va aquí Este que ya lo quitamos Si yo los quiero para no estar Andando 1100 bloques Y ya lo tengo, o sea ya, ya ya el problema está resuelto el problema era que tenía malas coordenadas que, que soy disléfico y en vez de 130 173 había puesto 170 y o sea, 137 había puesto los dos números al revés los dos últimos números al revés por lo que no encontraba el portal no lo encontraba hice este para ver más o menos dónde aparecía En uh, voy a extrañar ¡Ah! estos días vale. Déjame por lo menos Pero Gast, no seas así A ver Gast, tírame la bola Anda, tíramela No tuve, ahí. Uy, casi, tira, tira, tira Ah Tira, tira, tira Ah, tira, tira, tira, tira, tira No, maldita me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Eh, ha canjeado jugar con los tapados Fuck Vamos a ver cuántos zombies hay Y vamos a hacer el túnel, ¿vale? El túnel definitivo La vía por el nether Ahí va, así que hay zombies aquí Vale, vamos a hacer el túnel definitivo, ¿vale? Que ahora que tenemos el caminito casi hecho Pero vamos a hacer ya definitivo Y vamos a recorrer mucho menos La cosa buena que hemos... Que hay una puta oveja aquí Que hay aquí una oveja Y un pollo ¿Qué hace de aquí? Este es el maldito infierno Este es el maldito infierno El fucking infierno Y hay una puta niña por allí Mirad, eh. Mirad cuánto tardo. Cronometrarlo, ¿vale? Yo lo voy a cronometrar también. Mira, Empiezo... Ya. Mirad cuánto tardo en recorrer este túnel. ¿Vale? Y ahora porque tiene escalera y porque tengo que saltar y tal. Pero en cuanto le ponga hielo, lo ponga más recto y tal. No lo sé si lo voy a hacer, pero le pondré mínimo escalera. Para no tener que estar saltando y tal. En, en estos sitios, por ejemplo. Pero... Tardo... En 30, 25 segundos. Menos de un minuto. Y ya estoy aquí. ¿Habéis visto, no? <coughs> y esto es aquí. O sea, ya estamos aquí en el Nether. En el Nether. En la... El truco del hielo y el barco. Ya, ya, el truco del hielo y el barco, lo sé. Vamos a hacer las, las flexiones Sí, sí, cebolla, voy, cebolla. voy, Como voy. aquí pues guardo aquí las cosas Que tengo que guardar ¡Listo! ¡Siempre hay un niño! ¡Siempre hay un niño! A ver, vamos a guardar Guardamos aquí Esto, esto ¡Ahí va! ¡El Braino 40! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida A ver eh, Gracias por seguirme A ver, vamos a tirar la ofrenda que ¿Qué nos has dado? nos has dado una ofrenda?